existen con esa canción? No, no, nada que ver, ¿no? O hay otro. Usted me dijo, te voy a, te voy a pasar uno. Sí, lo, lo que pasa es que tengo tantas cosas que hacer que... O sea, Obvio, pues, está buscando no está... una música claro, para que yo pues, salga. O sea, a ver. A ver. Esas cosas son... Pues, eh, Tinelli se prepara para hacer musicales, volvió a la televisión, usted debe ser el mirador de él. Es un <risa> tipo que, que hace otro tipo de cosas, pero yo... O sea, lo sí. que menos me importa es la música a mí. Bien, está bien. Entonces, está bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bueno, aquí andamos sobreviviendo. Pobre, ¿no? Sí. Además que ni no siquiera va a tener jubilación usted. Debe ser, debe ser complicado para usted, ¿no? No, ya tengo jubilación, ¿cómo que no? Ah, no, pero yo le preguntaba, ¿no? Sí, ¿por qué? No, no, porque dijo pobre, ¿no? Aquí ando pobre, dice usted. Sobreviviendo. Es que es malo quejarse. Sí, es verdad, es cierto. ¿Cómo sí, le va? A más? Muy bien, ¿qué le cuesta decir? Sí. ¿O no? Está trabajando en un gran canal. Empechame Se supone no. que está cobrando, ¿no? Pero entonces, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pero excelente. Nunca pero me ha ido me imagino, tan bien. Ya, no sé, ya no sé qué hacer para que me vaya mal. Pero es verdad. Además tiene un programa espectacular de tantas horas. Algo tiene que andar para que la cosa le vaya mejor, ¿no? Espero que sí. Bueno. Vamos novedad? al el tema de los... Eh, por fin apareció el bar. Lo pusieron. Anoche, faltando cinco minutos para las nueve de la noche, la revisión del VAR. Eh, y eso es bueno. Vamos a, a revisar. Lo hemos nosotros editado un poco para que no sea ya. tan técnico. ¿Cómo es esto de la revisión? A ver, expliquémosle a la gente. Por ahí hay algunos que no, no está siguiendo la historia. Lo que pasa ¿Qué, es que cuando hay, una jugada, hay una jugada complicada. Ya. Entonces, en determinado, por ejemplo, de posición adelantada, se, con, que viene con expulsión, qué sé yo, en goles o en penales, el sí. árbitro tiene la posibilidad de ir a darle una vuelta al bar y darse cuenta si, si lo que cobró está bien o si es que vale la pena rever la situación y cambiar de opinión. Perfecto. Hasta ahí vamos está ahora, ¿sí? con el posible penal de Guavirá con el We're Ready, ¿ya? Porque la gente de, de Guavirá reclamó mucho esta falta, argumentando que era tiro libre penal y que el árbitro no lo había cobrado y que en abierta parcialización con el equipo del alto no estaba. Por favor, ¿lo podemos ver? Sí, cuando quieran, la imagen. Ya, ahí está. Eh, le va, va, vamos a Ahí está la jugada, fíjese. ¿eh? Es, es mejor ver el el cuadrito superior derecha en relación a la gente que está mirando en su casa de su televisor, señoras y señores Escuchemos al tipo del bar ¿Ya? Inicio Pepe Todo limpio dice, ok Vamos, vamos Atento a la diputa Posible penal Posible penal, quiero ver eso Sigue el vivo Estoy viendo yo sí, el vivo, oh, estoy viendo el vivo, otro corto? sí. sí. Esa ese es sí, un ángulo. Okay. ¿Otro ángulo? Sí, otro ángulo. Esa disputa. sí el vivo. ¡Trope, ahí va! ¡Tranquilo! Juan me avisa si quieres que, que tenga el juego. Oh, quiero ver la disputa. Cabeza, sí. sí. Cabeza, la cabeza. regala, la regala, la regala, la regala, la regala, Sigue el vivo, no hay nada. Ya está arriba. ¡Sí, falta! La de penal es una disputa normal lo sujeto un poco, pero no. No es Ok, dale confirmarle entonces yeah, eh, es, confirmarle José, su decisión y darle fuerza para que no José, lo jodan José Dale fuerza para José, que, José, que no lo jodan José José me escuchás? José Carlos me escuchan? José me escuchas José, José me escuchas sí. ¿Qué, qué viste en la disputa de dentro del área sí que va el balón saca el balón ok disputan el balón pero okay. bueno, se da cuenta usted Cómo lo condicionan al árbitro Estos bellacos que están ahí sentados Viste que hay disputa de balón dentro del área ¿Qué opinas de la disputa del balón dentro del área? Es verdad que en un juego Cuando hay dos, dos, eh, dos jugadores Y una pelota de por medio Tiene que haber disputa Entonces se supone si es leal o desleal Allí que lo que pasa Si usted se da cuenta de, de la jugada Entran los dos con un braseo hay un empujón del de Always Ready. Entonces, es más, hay un tropezón en la parte de abajo de la extremidad inferior que, que fácilmente era penal, ¿no? no Esto fue en el área de Always por cierto, ¿no? Haga ¿Ah? la aclaración. Ahí está, atacaba ¿Sí? a Guavirá. Guavirá, sí. Es ahí penal se produce no le la acción. cobraron a Guavirá. Mirá, fíjate. Ahí está. Lo desplaza. ...aunque lo desplace, aunque lo toque... ...le provoque un desequilibrio... ...eso es falta... ...y falta dentro del área... Especial. ...y el árbitro no la sancionó... ...no la sancionó, ¿por qué? ...porque yo le estoy mostrando a usted el bar ...cómo lo van condicionando al árbitro... ¿No? Disputa de balón, disputa de balón... ...no puede, no es disputa de balón... ...entonces el árbitro que está en la cancha... ...que no tiene la señal que están teniendo estos tipos... Bueno, dice si los otros dicen que fue disputa... Vamos. Vamos, claro. disputa, ¿no? Claro. Y después se arma el lío, Ahora, ¿no? dime, Juan, Mira, eh, la, la novedad aquí es que... Fíjate, que... abajo se enganchó, lo engancha. No sé si de adere o no, abajo, la pierna. Sí, le toca, toca le toca, ¿Eh? le toca. Sí, sí, sí, está clarísimo. ¿Eh? Ahí, ahí, le toca. Sí, es Ahora... Lo que, la novedad aquí es que ¿Ya? se publican los audios, ¿no? Porque al recién. Principio, recién. Exactamente. Claro, lo que pasa es que el presidente sacó una combinatoria, señor Lugones, que si no publicaba los audios, pues se iba. Yo creo que se va igual. ¿Eh, ¿Juan Carlos? Sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa con Juan Carlos Lugones? Él es el que controla el tema VAR, el tema arbitral. No, es que, o sea, el señor Lugones tiene un cargo eh, en la Federación Boliviana de Fútbol ¿Ya? que tiene que ver con... ...con el tema de los árbitros... Eh, ...no está a cargo del comité de árbitros... ...lo han puesto allí... ...por encima del bien y del mal... ...¿ya? ...para que vea... Eh, ...básicamente... ...proyectos de arbitraje, cursos... De ...y este tipo de cosas... ...yo creo que lo menos que ha sido... ...ha sido mejorar el arbitraje, ¿no?... ...hoy en día, seguimos Correcto. igual... ...o sea, eh, yo siempre he dicho... ...la gente dice, no, que los árbitros son unos sinvergüenzas, ...son unos vendidos... ...dice la gente... ...pues yo le digo que no... ...no... Eh, ...no son así... ...lo que pasa es que estos tipos son... ...no saben que es distinto... ...son burros ya... ...listo... ...así es fácil... ...burros pero no corruptos... ...dijo una vez Walter Guiteras... ...refiriéndose a... ...cierta institución... ...verde olivo... ...te acuerdas ¿no? ...cuando lo dijo... ...no, no, ...yo de política yo prefiero no... no ...bien, no, no simplemente no. era una, una... evocación... ...burros pero, pero no corruptos... ...Guiteras o sea, no era, Guitera era buen tipo... ...perdón... ...Guiteras era buen tipo... Yo lo fui a buscar una vez porque tenía un problema un compañero de trabajo mío y se portó muy bien. Entonces ahí lo retrata bien. Porque hay algunos otros que los ponen en algún cargo y después no te saludan, sí. no te contestan el teléfono. Es entonces sí. Ese tipo sin ser amigo, pues yo lo llamé una vez cuando era ministro y me recibió y me atendió y me lo solucionó el problema. Qué bien. Entonces sí. yo tengo que guardar una muy buena impresión. Seguro. Y de muchos otros. De otros no guardo esa impresión. ¿no? Pues son unos pobres diablos que... Eh, ahí está, pasó a la política y no son nadie, no existen ahora, ¿me entiendes? Eso es verdad. Eso sucede, es, verdad. es lo mismo con el fútbol. Hay cada truán que aparece y después, de, después se va del fútbol y no lo conoce nadie, ¿no? No es cierto. No bueno, conoce absolutamente nadie. Este es, este es el único audio que se ha publicado. No, no, vamos con el gol de Oriente Petrolero en el clásico. El gol de Oriente, porque para mí fue gol mal anulado. Vamos, por favor, señor director. No eres... Esto fue la revisión. Fíjese. ¿Qué pasó acá? Dale volumen. Cabeza. Posible fuera de juego, gol. gol. Vamos al posible fuera de juego. Bueno. ¿Sanciona fuera de juego? para fuera de juego. Espera, espera, espera. Vamos espera, a tranquilo. Al caneta, Punto vale. de contacto. Tranquilo. Stop. Ahí yo lo veo bien. Rubén, ¿qué opinas? No estoy bien, 4. ¿Sí? A ver. No, no, no. ¿Se equivocamos de este. Vamos, vamos con este. No, no, no, hazle zoom. A ver, discúlpeme. ¿Cómo es posible que te vas a equivocar y vas a enfocar el otro jugador que no, per... no estaba en la jugada? O sea, para que te vayas teniendo una idea de cómo son de neófitos estos tipos. Dale otra vez, por favor, ponele audio. Ahí todos los ¿Sí? receptores. Cabeza. Posible fuera de juego. Gol. Gol. Vamos al posible fuera de juego. siendo fuera de juego? Sanciona fuera de juego. Fuera juego. Ya, para, no, para, no, para, espera, no es. espera, espera, espera, espera. Vamos espera, a tranquilo. Caneta, Punto de contacto. Esto lo van condicionando pon el audio nomás lo van condicionando del árbitro no fuera de juego ¿Sí? ¿Sí? Ah, ni siquiera saben ellos si fue o no dale no, no, no. Ah, no. se equivocamos de este vamos vamos con este no no no hazle zoom la azul mira está desconfigurada aquí viene el pie, de, el pie del defensor ¿De nuevo entonces? Sí, la azul, la, muy azul, difícil, muy la difícil. azul, la roja está bien. A ver, ¿el de Oriente está adelantado está según bien. esa jugada? No, ¿verdad? No. Y eso nada. que el pie, bien, azul, o sea, no está bien, qué azul, sé yo, eh, la raya bien puesta, ¿no? no está, o sea, el, el Blue lo habilita, izquierda, izquierda, pero claro, lo está habilitando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Izquierda. izquierda. Una ¿Le más? puede sacar un poquito más? Ahí yo lo veo. Sí. Sí, perfecto. Fuera de bueno, juego. Con... Falta el otro lado. Otra vez, fuera de juego. Fuera de juego, confirmado. Claro. Fuera de juego, confirmado. Ahí está bien. Un poco más a la izquierda. Sí. Izquierda. Ahí. Perfecto. Listo. Ya está. Ya está. Fuera, fuera de, juego. de juego, confirmado. Dilio. Otra vez. Dilio. Fuera de juego, confirmado. Ok. Listo. Esa puede mandar. Guárdala. Guárdala sí, esa. Que está guardada, me dice. Yo la mando. Tiempo. Ahí Cuatro minutos. Dentro del área, dentro del área, dentro del área. Dentro del área. Hay dos receptores. Vamos a verla de nuevo, ya, para que la podamos ver. Cabeza, de fuera si el periódico el juego, está habilitado. Vamos a ver? al posible, fuera de juego. ¿Están haciendo fuera de juego? ¿Están fuera, fuera de juego? Para, para, espera, espera, espera. espera, espera Vamos a estar espera, tío. Tío. Punto de contacto. Esto... Y está en la parte superior derecha la jugada. Ahí, yo lo veo bien. ahí es cuando Provecho se equivocan, ¿no? Ponen otro. ¿Sí? El de ¿Sí? atrás, el de atrás, ver? sí. Bueno. Ahí sí estaba adelantado, no, pero, pero no atrás, interviene no, en la jugada. No, no pues es que este. no está adelantado, Vamos Vamos tampoco. No está adelantado. No, no, no. Zoom. Porque ahí hay dos, azul hay uno descongido. de, de claro. y hay otro. Claro, no Exactamente. Está adelantado. Toman la imagen de la segunda fila de, de jugadores, digamos. De No de la primera, La azul, la roja está bien. Muy difícil, dicen. La roja está bien. O sea, se supone que para eso llevan un editor, bien, está... para que se los edite la y se los muestre. Además, ellos tienen el, el, el código de, de arbitraje ah, allí, de izquierda, para izquierda, determinar. Izquierda, la pelota sale, el izquierda, jugador está izquierda, habilitado. No. Ahí, izquierda, izquierda. Se demoraron seis minutos en esto. Sí, se, se nota, ¿no? Medio. Está claro. Por eso se demora tanto, Perfecto. ¿no? Tanto sí, nivel bueno, de detalle, bueno, pero al final igual, ¿no? Parece que... Ahora, no, yo te pregunto, madura, la no máquina... Es? Determinan de en algún momento. ¿Te acuerdas ahí, del Televin de cuando izquierda. se inventaron en Argentina sí, el Televin, no? Televín, que el sí. mismo Televin te avisaba y te decía offside, te decía, sí. ¿no? O habilitado. ¿Este, este bicho te, te dice eso? ¿Te no, pone no, no, o es no, ya no, la no, interpretación de, no, no Es de la de interpretación. De ah, de la de interpretación. Entonces ahí ya no estamos juego, mal. Porque si, si fue una fuera una máquina, no fallaría. No falla la máquina. Guárdala. Guárdala Está guardada, me dice y yo la mando. Tiempo. Cuatro minutos. del área, del área, del área. Pero bueno. Ahí está, eso le quería yo mostrar Allí lamentablemente eh, Tú ves que cuando está involucrado el hombre Y hay un sentimiento de por medio Yo no entiendo si son estos de qué equipo son o no Pero El gol para mí es, es lícito El jugador sale El jugador está en buena posición Le gana la espalda, cabecea y es gol No sé si tú tienes la misma impresión Cuando escuchas el audio del bar Es otra cosa que cuando solo ves, porque escuchas lo que hablan, Te van lo que condicionan, lo que dicen, van sí. preparando un poco la para que al juez lo... lo, lo incluso le dice ahí, eh, no sé qué le dice, díselo bien porque para que no lo sí. jodan, una no, cosa sí, así. Sí, no sí. Eh, eh, es... Aguantalo, esperá, sí. eh, que lo estamos revisando, que es muy fino, sí. pero es posición adelantada. O sea, si lo están revisando, no pueden emitir un juicio si eso no es posición adelantada. Es ¿no? verdad, es verdad. Entonces, eh, yo creo que esto va a mejorar no los arbitrajes. ¿Sí? pero va a desnudar también las deficiencias que tienen nuestros árbitros a la hora de aplicar el reglamento de forma decente. Ese es el gran problema. Porque yo creo que a nuestros árbitros, aparte que hay gordos, que, yo, que no están físicamente aptos, uh -huh. que no pasan las pruebas, hay cuatro o cinco, y después, eso se lo critica a Lugones, que él maneja todo ese tipo de cosas. En este en el bar hicieron exámenes, ya. hay seis que no aprobaron, y seis fueron a desquite. ¿Te, te puedes dar cuenta? ¿Cómo puede haber desquite? ¿No? O sea, el que es bruto, bruto nomás pues, de esto se gana la vida, ¿cómo no se van a saber la elección? La ¿no? y después entraron tres que nadie sabe si el desquite fue bueno o fue malo ¿por qué? porque no hay más árbitros bueno, ahora ha cambiado eh, el comité de árbitros y hay otras personas ¿no? que han ingresado pero esa es la dificultad eso va a desnudar los errores de concepto que tienen nuestros árbitros, no son todos. De acuerdo, el hecho de, de esto que se está generando, por ejemplo, con el Ajá. tema de la posibilidad de que accedas al audio, ¿tú crees que termine haciendo que ya no circulen los audios, que los corten o no podrían hacerlo? No, no, es un tema de transparencia. ...es un tema de transparencia... ...claro, o sea... ...si pudiéramos saber las conversaciones... ...de las licitaciones sería ah, fantástico... ...ah, pues ni ¿no? que te cuento... ...un bar ahí sería espectacular... ...entonces... ¿no? ...porque ahí... ...y cómo van condicionando... ...digamos, las licitaciones... ...para que las gane... Claro, ...el no, traje claro. ese... El, ...el terno hecho a medida, ¿no?... Claro. ...es lo mismo... ...es que si yo llaman a concurso de méritos, ¿no?... Uh -huh. ...y resulta que... ...todos tienen la misma cosa... ...pero abajo dice... ...haber hecho un curso en la Universidad de, de, qué sé yo, de Nueva Zelanda, sobre la implementación de la dificultad de mover la pierna izquierda más rápido que la derecha. Claro. Uno solo hizo eso. Y se entra. Claro. Entonces, está eh... claro. Está claro. ¿Mm? Interesante. Buenísimo. No, no, no. Y ahora, lo último, ya me voy. Eh, el tema este de la tabla de posiciones. O sea, Oriente lo está pasando muy mal. Sí, complicado. Vamos a la tabla, por complicado. favor. Eh, ...yo prefiero partir por de abajo para arriba... ...¿ya? ...si fueran tan, tan amables... ...pueden quitar un ratito el scroll ¿no? Para, ...para poder ver la tabla completa... ...¿11 grados? ...está fresco ¿no? ...bueno... ...mira, Universitario de Vinto... ...nadie se hace ilusiona con este equipo... ...yo creo que es... Eh, ...uno de los que... ...a pesar de que la tabla general... ...la U de Sucre... ...es el equipo que tiene menos puntos... ...pero eso demuestra... ...bueno aquí es un tema de presupuesto... ...con Universitario de Vinto... ...está último en la tabla de posiciones... Uh -huh. ...no han sabido darle... El, el año pasado tenían el semestre pasado tenían un buen técnico yo entiendo que era buen técnico yo no sé por qué lo cambiaron la U de Sucre la universidad el vicerrector que es Peter cómo se llama Peter lo trajo a, a cerrudo de técnico que fue el que lo subió a primera división eh, el equipo andaba bien perdió eh, o sea, en, en cuatro en cinco fechas sacó un punto pero bueno jugó contra Oriente uh -huh. eh, Jugó contra el Strong, jugó con Bolívar. Gente de poderío futbolístico que, en el cual usted se da cuenta con quién tiene chance o con quién no tiene chance. Ah, y ahí pues lo echan. Lo, echan lo a echaron. A Cerrudo lo echan. A Cerrudo lo echan. Cerrudo cobraba 2.500 dólares mensuales. Ese es el sueldo del técnico que tenía. Cuando hacen el equipo, yo me entero que, ¿cómo está el equipo? Entonces lo llamo por teléfono, le pregunto, Cerrudo, ¿por qué es que tú aceptas que te lo contraten? Yo digo, el Valleño Pratus. ¿Se acuerda del brasileño este que comenzó allí, ha dado vueltas por todo lado? Y, y resulta que lo vuelven a contratar con 40 años. ¿Ah? ¿Cómo se llama este? A ver que me ayude. Eh, bueno, el brasileño. Resulta que el brasileño lo contratan por un sueldo... Dice 1.500, menos 800 dólares. Pero es como que le estén dando una pensión de invalidez, ¿no? A <risa> un tipo que ha estado lesionado, que se le acaban los víveres. Chelo Gómez? Chelo Gómez, Marcelo, Chelo Marcelo Gómez, Gómez. gracias. Marcelo Gómez. Eh, eh, decirle que sea más rápido, porque con, es, con, esta, con esa respuesta parece defensor del tigre, hermano. Pasan por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, ese jugador no debió no haberlo contratado. Y ahí, seis jugadores más. ¿Por qué no? Que era amigo del DK, que era amigo del otro y lo demás. Uh -huh. Entonces, resulta que allí se eh, echan a perder una cantidad de recursos que pudieron haber servido para haber traído dos jugadores de, de, de jerarquía. Correcto. Entonces, yo le pregunto, ¿y por qué has aceptado? Es que si no acepto, no me lo firman el contrato. ¿Y quedo sin trabajo? El contrato que le hacen a él, dice que si en un plazo de tres partidos no saca puntos, se va. Y no hay que cobro de contrato total, de que absolutamente. Así es como tratan a los profesionales bolivianos. Y él termina firmando, obviamente. No tenía más alternativa, aparentemente. A veces la vida hay que. De acuerdo. Entonces lo echan firmar. y lo traen a Romero. Lo traen a Romero, que ya tenía el antecedente. De que haber había hecho, hecho descender. Descender al equipo. Eh, jugó nueve partidos, ganó uno, empató creo que dos y siete perdió. ¿Cuánto le pagan a Romero? ¿Tienes idea? Dicen que vino por 500 menos, pero yo no creo que haya venido por 500 menos. Bueno, pero ahora con la, con no, la crisis de 320 la de pesos el dólar, cualquiera viene aquí con 2.000 dólares, es multimillonario, ¿no? Se viene del frente. Cierto. Entonces, sí. eso es. Pero él, ahí es donde está, trae dos jugadores o tres y los uh -huh. ponen. Cosa con Serrudo no le aceptaron. Ahora se va el técnico y ya provoca una crisis, ¿no? No se sabe quién va a hacer. El flaco Illanes, dice, ¿no? Villegas. O sea, la misma mediocridad de siempre, ¿no? Mm. Yo, yo no entiendo por qué, vi, eh, por ejemplo, Illanes se fue de 10 trongues. Pues mal no le iba. Es un enigma, ¿no? No, le cayó mal algo a la viuda y por eso tuvo que ir. Qué increíble. Volvemos a la tabla. ¿Sí? Ya, vamos. Hemos hablado de los que están comprometidos ah, en el fondo. Guavira, eh, sí, por favor, el fondo, fondo, fondo, fondo. A la, a la siguiente hoja, por favor. Ahí está. Ya. Tomayapo, equipo de bajo presupuesto, ahí está. El que me preocupa a mí es Nacional, porque Nacional había hecho un equipo interesante, pero al técnico se le olvidó de contratar un buen arquero. El arquero, los arqueros le han jugado una mala pasada a este equipo de Tomayapo durante este ah, tiempo. A Nacional. A Nacional, perdón, sí. a Nacional. Sí. Ya está. Y, y lo que más me preocupa a mí es Oriente Petrolero. Tremendo, ¿no? Oriente Petróleo, imagínese, está con cinco puntos. Hoy va a jugar con Guavirá. Cuatro puntos. Con cuatro, cuatro. puntos. Con cinco partidos, sí. cuatro puntos. Sí. Hoy va a jugar con Guavirá. Así es. Y Guavirá está jugando bien. Es un equipo que Soria eh, que lo ha hecho físicamente. Entonces es un equipo que aprieta arriba, que, que no te da. ¿Qué deja le falta a Oriente? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué le falta a Oriente? Porque tiene jugadores, parece, tiene un buen técnico. Y, yo ¿Qué? no sé si, si Sánchez es buen técnico o no. Yo creo que es muy torpe. Muy ensimismado, muy creído, muy convencido, vive en una burbuja y tiene alcahuete que le dicen: Sí, eso es lo máximo. Mm. Entonces no modifica muchas cosas. Entonces es muy llevado la idea. Lo llevaron a Henry Vaca, sí. la gran figura, pero Henry andaba poco toca en los circos y en los boliches, pues no ha jugado, porque supuestamente está lesionado. Un tipo que no entrena se lesiona más rápido, ¿no? Seguro, seguro. Ya. ¿Y en, cuál es el problema en Oriente? La brecha del futbolista nacional. Y del, del extranjero. En términos de ingresos de económicos. Por ejemplo, hay un volante central rojo que podría venir a Bolívar. Dicen, no me consta, a pesar de que Bolívar no tiene volante central, gana mil dólares. Pidió que le aumenten a 5. Y dijeron que no. Uh -huh. A 7 quería. Entonces le han ofrecido 3.500, creo. El tipo no quiere firmar porque va a ser libre ahora el 31 de diciembre. Es más, FIFA autoriza que él pueda firmar ya un vínculo con cualquiera. Ya. Hasta hay meses de, antes, de que se le acabe. Antes del vencimiento. Ya. Entonces, eh, ese es el problema. Por ejemplo... Pero, por ejemplo, tú comparas ese Rojas que dices, que está que no le quieren dar ni 3.500. Sí. O le ofrecen 3.500. Sí. Sí. Y otro, por ejemplo, ¿quién? Dorrego, por ejemplo. ¿Cuántos lleva Dorrego? Dorrego creo que gana 7.500. Uruguayo. Uh -huh. Yo no, no veo la diferencia. Uh -huh. Que Rego hace goles, sí, pero de penal. O de tiro libre. Uh -huh. ¿Ya? El otro, su, su figura, dicen que gana 12. A pesar de que dicen que en Oriente no se gana más de 10. Pero que el goleador que tienen gana 12 mil dólares. Entonces lo han llevado a Henry. Ese es el otro problema. Ganaba mil en 10 trongues. ¿Cuánto estará ganando en Oriente? Algo por ahí, seguramente. Yo no creo Yo que no sea, que sea eh, tan imbécil uh -huh. que deje de ganar 15 aquí para irse a ganar 10 allá. Digamos, por mucho que te guste el pueblo. Claro, ¿no? No, no, no, o sea, menos de, no mucho menos de 15, ¿no? ¿Sí? Seguro que no mucho menos de 15, ¿no? Entonces, allí, ese es el problema que hay ahorita en Oriente. La brecha uh -huh. del jugador extranjero con el jugador nacional. Los jugadores nacionales... Se no disponen obviamente, con eso. Pero es lógico. A ver, no? los dos hacemos lo mismo. Y usted gana 50. Claro. Y, claro. y a mí me pagan 10. No, entonces, obvio, eh, obvio. está claro. No puede, está a claro. A ver. Eh, que no le paguen tanto, ¿no? Sí. O sea, que le suban a los otros. Ese es el gran problema que tiene. Y Raldes no lo sabe eh, arreglar. Y Raldes está ensimismado en un proyecto que tiene con Fabol y con Sánchez, del cual es Sánchez. Ellos creen que ellos pueden ser, o sea, Raldes cree que él puede ser presidente de la Federación. Y este es un proyecto supuesto que va a desembocar en la Federación Boliviana de Fútbol. Dios me libre. Si esto se hace cargo de la Federación. Mamma mía, si mm. con esto no vamos a la Copa del Mundo, con eso no vamos ni a la Copa Melva ¿no? ¿no? Entonces, ese es el inconveniente que hay ahora. De Entonces aparece Galarza, aparecen estos y, y son los que enturbian, ¿no? Después, eh, anteriores gestiones, eh, este jugaba con vitamina vitaminas lo trajeron de Chile. El mismo representante, cuando futbolista, le trajo a los futbolistas que eran de vitamina, que habían estado en Everton. Unos chilenos que son más malos que pegarle a la madre en defensa propia vinieron al club, se fueron después con la pandemia. O sea, hay muchas cosas que no terminan de ser claras. Mientras tanto eso, eso ocurra, yo creo que Oriente va, va a seguir padeciendo, ¿no? Seguro. ¿Quieres seguir viendo un poquito la tabla o ahí la dejamos? No, no, no. no era, lo de arriba... La ¿qué más, eh? A ver, mostraros lo de pero, arriba. Pero digo, en este, eh, minuto, en este minuto está descendiendo la U de Sucre, ¿no? Por el tema de los sí, promedios. Sí, por el tema de los promedios. Sí, por la ya, tabla el universitario tendría que jugar en directo. A eso voy yo. No podemos tener 16 equipos mediocres en un torneo boliviano. Uh -huh. Debemos tener 12 equipos pero por el tema del voto, por el tema de acá, Obvio. no han estado hay, haciendo... Hay pero aquí tienen que haber descenso 4, tienen que desaparecer cuatro, porque no tienen capacidad económica. Mira, ahí están en la punta. Bolívar está puntero, perdón, o el sí. está puntero con 13 puntos. Bolívar arrimó anoche con lo, lo de anoche... Tiene 12. Real Santa Cruz, hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Tiene una buena parada frente a Nacional Potosí. Enseguida re, revisamos la fecha mientras hacemos la polla, ¿te ya, parece? Pero, pero yo te digo una cosa, yo no creo que es real de, de más de esto. O sea, son, psst, qué sé yo, cuando psst. vos estás por morir. Como dicen, son chuluminarias. Eh, ten, tenés eh, generalmente eh, el enfermo antes de morir se tiene. Se pone muy bien. No, un pico ¿no? de euforia, ¿no? Ya, y se pone bien. ¿Tú ¿Y crees y después, que Real está más o menos en eso? Más o menos, yo creo que está en eso. ¿Y el tigre? Pero 10 trongues, ahí está. Tiene, tiene que ganarle al Olway el miércoles gana y ganarle al Bolívar para acomodarse bien allá, ¿no? No, le puede, le puede ganar a Olway para hacer 12, ¿ya? Y después tendrá que jugar el Clásico, ¿no? Porque además tiene pendiente con Wilster, ¿no? Tiene un partido menos el Tigre, eso hay por que eso, Por eso hace 12. Suponiendo que le gana a Olway, hace 12. Sí. ¿Cierto? Sí. Y, y, y quedaría con Bolívar con la misma cantidad de partidos. Entonces el Clásico del domingo tendría una connotación para ver quién va a ser el puntero. Claro, si Orwell le gana el miércoles, cosa que es probable, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cosa que es probable entonces eh, ya estaría más o menos y Royal Party que es un equipo que se maneja allí tiene 300 amigos que van al estadio a verlo entonces es un equipo que no genera ni siquiera eh, infamia para, ¿no? porque como lo maneja el dueño <risa> claro. entonces no le interesa a nadie no, claro. si gana, si pierde o sea, ser técnico de Royal Party es lo mejor del mundo no te molesta a nadie <risa> no, nah, si pierde, no, gana. con tal sí. que tengas un premio a ver Seguro, Dígame usted. Tenemos, eh, por favor, la fecha 6, compañeros, rápidamente la, la vamos a poner en pantalla para que recordemos y repasemos y además armemos nuestra polla. Sí, fecha 6 inicia hoy 18:15, Nacional Potosí enfrentando a Real Santa Cruz. El deportivo se va por local, empate o visita. Yo, yo creo que debe ganar local, ¿no? El local. ¿Nosotros, compañeros? Local, empate o visita. Nacional Potosí, Real Santa Cruz. ¿Ah? ¿Local? Empate. Empate. Empate. Ya, por mayoría empate. Hay, hay democracia. Empate, ¿no? sí. Eh, Oriente Petrolero Guavirá, atención con esto. Es, se juega a las 20:30 hoy, esta es, noche. Eh, sí, es muy complicado. Va a estar ahí Silvestre en el estadio brindándonos minuto a minuto. Buenísimo. Y después enganchamos nosotros con, con la radio, ¿no? Ya. Eh, yo creo que un empate. Un empate. ¿Nosotros? ¿Local? ¿Local? Un empate. ¿Un empate? Ok, empate entonces No, pero pues, allá el, el señor de, Usted de Camiri, ¿no? No, usted... no, él es de Birste. Él es de Birste. Hoy tiene derecho a guardar silencio <risa> Nada más que eso Real Tomayapo. ¿Es que el señor era de Camiri No, Real Tomayapo. de Cochabamba ¿Cómo se miniatiza? ¿Se no, da cuenta? ¿no? ¿Se da cuenta? Real Tomayapo, U de Vinto Los dos son malos, debe ganar local Local ¿Nosotros? Local también, sí, local obviamente U de Sucre, Royal Party Ojo con eso Royal tiene mejor equipo, debería ganar Royal Party ¿Visita? Visita Visita, ¿nosotros? ¿Visita? Sí, Visita, Visita, bueno ¿Viste cómo los condiciones. Sí, lo del barrio Sí, tremendo Strong is always, aquí quiero verlos aquí quiero A ver, verlos. primero, pregúntales a ellos pues. Strong is always. a ver, ¿por dónde vamos nosotros? Strong is always Paso por la de ¿Tigre? ¿Tigre? Sí. ¿Tú? Always, always. always ¿tú? Yo, nada, nada, Tú dirimes pues, no, no, dirimes nada, tenemos un empate. Por always, always. always. Bueno, vamos por Always, pues obviamente. La Pero primera claro, entonces... Pone visitante, listo, vamos. El deportivo... Y yo tengo que se chupa con usted. ¿Qué vas a poner? No, pues luego, no, pues, hermano. No always. Pasa, claro. Always, bien. Después charlamos de incrementos salariales y esas cosas. <risa> a usted el que paga entonces. <risa> Atención, bolívar Palma. Eh, siguiente página, por favor. Bolívar-Palmaflor, esto ya es el jueves. Bolívar-Palmaflor a las 3 de la tarde. Bolívar, es más obviamente. Más fácil que la tabla el 1. Sí, Bolívar, los dos. Espera, Blooming, espera, espera, espera, espera. Yo le voy a poner empate. ¿Empate a Bolívar-Palmaflor? Sí, sí. ¿En serio? En serio. Ok, entonces estamos poniendo empate. Bien. Blooming-Wilster, ¿qué partido? Jueves 19.30. Debe ganar Blooming. Blooming. ¿Ustedes qué dicen? Ah, usted es Wistermanista, ¿No? ¿Tú qué dices, Blooming o Wilson? Blooming. Blooming. Yo también me voy por Blooming. Lo siento, Diego. Blooming, local. Cierran Aurora e Independiente. A ver. Aurora Independiente. Independiente. Nosotros Independiente. No sé. Sí, Independiente. Ok, nos vamos a jugar. Independiente. Yo creo que gana Aurora. Aurora, local. O está obligado a ganar Aurora. Está, está muy... Perfecto. Muy, mal, ¿no? muy bien. Ahí está. Eh, empezaremos a vernos las caras mañana, ¿sí? cuando es. ya tengamos los primeros resultados. Y aviso que, eh, aquí me acaba de llegar el parte médico de Oriente, sí. Cristian Árabe sufrió una, un trauma directo en la rodilla derecha, con fractura del polo inferior de la rótula, Caramba. en el partido, sometido a cirugía. ¡Qué terrible! ¿Qué no juega más. Árabe. Claro, no juega más hasta diciembre. Se lo que ¿Se acuerda que Oriente, ¿Cómo jugaba siempre Oriente? Tuvo siempre un puntero a Ramírez, Correcto. siempre tuvo, después tuvo Rebel y Rebeliza, Juez del Pero no? siempre tenía un puntero eh, que, centros para. Pa Yo me, me acuerdo de Arturo Saucedo, Landa, me acuerdo, del Oriente Petrolero. Sí, ese era un fenómeno. Tremendo. Cambacaro Tremendo. cambacaro le decían. Camba caro. Ah, porque era, él decía que era muy caro para este mercado. Ah, mira. Una no. vez le habló el Flamengo, cobró 120 mil dólares, dicen, eh, Oriente por el Pase. ¿Llegó a jugar en Flamengo? No, no, no, no. Era caro en ese rato, 120 mil dólares para Flamengo, imagínate. Claro, nada, pues una locura. Eh, yo lo vi aquí en el 77, claro, en Tembladerani. En la eliminatoria, ahí jugó en la selección contra... No, y después yo lo vi jugar aquí cuando vino por Oriente, en Tembladerani. El Kamba Caro jugaba un tiempo, decía que se sofocaba. Hay <risa> de todo en la vida. Pero era un genio. Sí, muy buen jugador, muy eh, buen jugador. Y después que hacía el gol, te, tú lo veías así con la pierna. Este, ¿Qué está haciendo? Estaba borrando la jugada porque no se la copian. <risa> Qué bueno que estuvo. Qué buena esa. No. Estaba, buena, estaba bueno. Buena. Entonces, eh, su hijo salió futbolísticamente apto. Muy buen jugador. Sí. Pero pecho frío. ¿Cuál era, pues, el hijo? Mauricio Saucedo. Ah, el hijo de Saucedo. Es hijo de Saucedo ah. mira, mira. Él Entonces, me fue a buscar a mi casa un par de veces, Saucedo. Para que yo hable con Cuellar. ¿Se acuerda que era jugador de, de Iberoamericana? Cuellar. ¿Cómo No se va a acordar, el presidente Bolívar. Ah, Mauro, claro, ah, como no, por supuesto. Entonces... Pero ¿por qué dices Iberoamericana? ¿Qué tiene que ver Cuellar con Iberoamericana? ¿Y que era el dueño también. Pregunto. Era y el dueño genuamente? también. ¿Ah? Y, y era el dueño también. ¿no? Ah, ¿verdad? Pero escondieron eso, ¿no? No, como sí. el sexo todo de el mundo los sabía, porque jugaba allí y después lo traían para acá. Sí, pero además siempre le ganaba el Bolívar al Ibero. Eran tres puntos, de seis puntos de cajón. Seis puntos que y tenía. Y de vuelta. Entonces ¿no? jugaban, y este vino después tuvo en Bolívar, y no lo dejaba salir mira, ayer. Entonces vino su mira. padre. Y y yo una vez ese.. ese eh, una vez cree las cosas. Por favor, mira que mi pobre hijo no puede jugar al fútbol, me dijo. ¿Y qué quiere que hagamos? Le dije. llámalo a Mauro, me dice, y decile que le dé el pase. Está bien. Yo sentí uno, pero tú, Está prohibido decir esa palabra por la, sí, por la señora. A las 10:41. Sí. Entonces eh, yo voy y hablo con Mauro. Mauro me dice, no, pero, pero Mauro haz un favor. ¿qué te, ¿Qué te molesta? Si el tipo no juega. Finalmente me dice que sí. El tipo hizo un contrato de guita. Tú, bueno, Oriente, en Blooming. Mira, nunca más hablo por nadie yo. Y después me llamó Mauro. ¿Viste? ¿Cuánto te tocó? Que te qué tocó? Barbe, por qué Por hacer favor. Y por eso yo no le hago favor a nadie. Y eh, me meto con dirigentes de fútbol, y eh, sí. me meto con, qué sé yo, con futbolistas, porque es, es muy complicado. Tú a veces vas, pides un favor para alguien y después te lo cobran a uno. A veces sin necesidad. Seguro ¿no? que sí. ¿No? ¿Quién va a ganar el Mundial de Fútbol? Yo sé que no te quite el sueño, pero ¿quién crees que va a ser el campeón mundial? ni no idea. Argentina, dicen aquí. Esto es pro argentinos. Pues. Sí. Que se vayan a vivir allá con la devaluación a ver cómo les va. ¿No? <risa> ¿Y usted quién cree? Eh... Me gustaría que fuera Argentina. ¿Por qué? Honestamente. Porque tengo un corazoncito que me gusta Argentina. ¿Porque lo tuvieron allá hace un tiempo ahora? Eh, sí, entre otras cosas. Ah, ¿Por entre eso otras eso? cosas. ¿Sí? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, me gustaría. Eh, pero Brasil es fuerte, tiene chances también, yo creo. Sí. Y del otro lado, pues obviamente, Francia, ¿no? Francia, hay que ver. Bélgica, dice. No, Inglaterra. Inglaterra, no, no pasa nada, Inglaterra. ¿Aleman? Alemania, Alemania Alemania siempre está Es una máquina ¿no? es Italia una, máquina, una pena que no fue ¿no? Una pena Una pena Sí. Y va cada equipo Tú ves ahí las. Los pues, únicos no. que nos vamos Somos nosotros Sí Entonces sí, usted tal. me dice Vamos a ir al mundial ¿Para qué voy a ir al mundial? Voy a andar persiguiendo Hombres ajenos ¿Sabes cómo? <ríe> Pero claro ¿Sabes cómo le dicen a esos? ¿Sí? Un mensajito para usted A ver dale Para eh, oh, qué hijo de Pascual, ¿de dónde nace eso qué significa? Cecilia Martínez te manda el mensaje. ¿Qué es hijo de Pascuala? <risas> Resulta que. Es HDP en realidad. Claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede a, a algunos? Ah. Eh, generalmente en todas hay algún lío para el HDP. Y mm. está mi foto. ¿Me entiendes? Eh, en Cochabamba. Sí, el otro día lo vi. Sí, sí, en sí, sí, sí, sí. La sede del más que Yo no tengo nada que ver. De, de los claro. muertos, esos que no tienen un mango para pagar sus deudas, y voy a estar metido yo ahí. ¿Y? Entonces, igual, eh, cada vez que hay un problema, nosotros salimos ¿ya? y damos nuestro punto de vista. Entonces, generalmente está. Entonces, yo un día lo vi y dije: Bueno, esto hay que sacarle provecho. HDP. Hijo de. Mi madre se llama Pascuala. Ah, ahí está. Ahí está. Y yo me llamo Juan Pascual. Ah, Pascual. Sí, por Mira. eso se los enchufo igual, ¿me entiendes? Eh, Juan Pascual Pastén Peñafiel me llamo yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo me parieron en la casa de mi abuela, mi madre casi se muere, entonces a mi abuela se le ocurrió que yo debía llamarme Pascual por si madre, si mi madre se moría, ¿me entiende? Mi madre no se murió, se murió después, luego. No, no tuvimos la dicha de tenerla tanto tiempo. Eh, y bueno, quedó... Pascual, entonces yo por eso le puse HDP, o sea, hijo de Pascual. Y tenemos otra más que es los hijos de la Pascual. O sea, mi pobre madre, a mi 68 que voy a cumplir ahora, me sigue dando que comer. Bien, <risa> está bien. No se olvida de mí. Entonces yo sé que dónde está, siempre me va a colaborar. Seguro que sí. Entonces, eso es me lo mejor. Bueno, Juan. Eh... ¿Y a usted cómo le ponen? No Aunque, lo puedo. ¿Cuándo vamos a mostrar no. al aire los comentarios? se hombre. Cuando quieran. Pero ya puede, no depende de mí, depende Pero qué de, de comentarios, de quién. no sé Todos, qué no que, o sea, esto ¿sabes qué pasa, esto me los escriben. Por ejemplo, en la radio, sí. nosotros tenemos hasta 1500 comentarios por ya. programa. Ajá, ¿por, Igual, programa? por programa Igual, la atención, hemos llegado a tener aquí 3.000 comentarios Por Entonces, programa por programa En una hora Pero ¿y si nos ponemos a leer 3.000 no, mensajes no, no, no acabamos nunca decir, ay, ay, no Usted elige que... donde lo elogien No, no, no, no, no, no. Dicen, yo contesto Tus ojos se Los vestes, ojos ¿no? cuando me dicen sí. que soy un fenómeno, un genio sí. Que soy guapo, que soy simpático Yo ya sé Claro. Yo no necesito reafirmar, ni me van a reafirmar a mí No, está claro Entonces, lo que cuando la gente dice cosas que no corresponden Pues yo le, le respondo ¿Para qué? Pues ese tipo está desinformado y a ese hay que responderme. Claro. Ahora mira, tú tienes 3.000 mensajes por programa, sí. ¿no? En la... Nosotros aquí tenemos 3. ¿Cuántos llegan acá? 3, 4 mensajes. O sea, toda la mañana, dos de ellos de mis tías, digamos, que me mandan. Pero ahí. hay que hacer algo pues para que la gente lo mensaje. No, no, vos tenés más, no tengas hagas el, el mártir aquí. Pero no, me están escondiendo las cartas acá los chicos. Es o, muy a probable. no ser que ustedes haya dado orden que las escondan. ¿Quién le avisó que yo di esa orden? ¿Cómo se enteró? Pero es bueno, ¿sabes? Porque la gente a veces está equivocada sí. en muchas cosas. Y la gente escribe pensando que tiene la razón. Y si tú le puedes responder, pues es mejor. Sí, es vamos, vamos a crear eh, cosas. Por ejemplo, yo hablo algo, de, valoro algo que se ha hecho en, en el anterior gobierno y me da con un fierro. Obviamente, seguro. Imagino. Pero al final, la gente termina entendiendo del por qué uno valora ciertas cosas. Y también, por supuesto, no está de acuerdo con otras. Porque yo no puedo estar de acuerdo con todo. No, por supuesto. Está claro. eh, pero sí tengo derecho a tener una posición en la vida. Sin duda. Entonces, Vamos a abrir. Ahí, abran los mensajes, chicos. Entonces Que venga lo que Dios quiera. Eh, claro. claro entonces, si es que llegan algunos claro. mensajes. No, No, no. Llegan bueno, mensajes. Yo creo que no pasen, vez. Entonces vale. Porque es bueno, eh, siempre. Vale. La gente se, se, imagina, ¿Hay un se imagina cosas. Mira, mira, el tipo de mensajes que nos llegan. A ver, a vamos ver. a ver. Tío Pastén, ya. Creo que Crespo se sentó ahí donde estás. Cuidado, entres en déficit y hagas malos negocios después de esto. Dios te libre de esas nefastas vibras. De ¿Qué negocio puedo hacer yo, a eh? ver? Te, te pregunto. No sé, Pia, porque con creo ese que estuvo aquí el ilegal, ¿no? Y yo le voy a decir por qué es ilegal. A ver. La señora Salinas comete el error de su día de mandarse mudar y dejar el club. ...por supuestamente que ella estaba enferma... ...y dejarlo en manos de este tipo... ...le correspondía a la señora Palenque... ...pero no tuvo... ¿Sí? Eh, sé yo, la fuerza o las ganas de hacerse cargo de la institución... ...entonces... <risa> ...por descarte... ...le toca a este tipo... ...le dejaron 3 millones de dólares... ...2 millones 500 le dejaron... ...porque se pagaron 500 mil de una plata... ...que se le debía a la federación... ...¿no es así? ...ok... Al, al tener estos dos millones y medio, él parte con esa plata. Su mandato era hasta el 21 de noviembre. Hasta allí era... ¿De qué año? Del año pasado. Del 21. Ahí vencía el mandato de la señora. Y por supuesto el de él. Porque a la señora le habían elegido presidente y ella vino con la rumflada Yo le pregunto, había un poder que se lo da de administración del club a quien es elegido. Ese poder fue traspasado a él hasta el 21 de noviembre. El 21 de noviembre dejó de tener validez ese poder. Uh -huh. Dígame, ¿cómo es que logró ampliar el poder y se sigue quedando y no se quiere ir? Él esta mañana exhibió un documento, no, no, no... no Pero ¿por qué no le dejó no. fotocopia? Pues si lo bueno de esto, ¿sabes qué? Aquí está el poder gringo, se lo dejo. Véalo. A darle una mirada. Era un documento donde aparecían firmando muchos de los que hoy lo cuestionan, ¿no? El señor Crespo. Claro, pero... Y él pero, decía, ellos son los que han avalado y que hemos llegado a esta situación, que desemboca en las elecciones de este sábado, ¿no? Él lo planteó en esa vino su abogado, explicaron, etc. ¿no? El abogado siempre, yo puedo asesinar a 15 personas y mi abogado va a decir que soy inocente. No hay problema. Es la labor del abogado, defenderlo está claro. al acusado. No, está claro. Entonces le digo, ¿cómo es que él logra que el poder prorrogar, prorrogarlo el poder, porque con el poder él maneja el banco, maneja la plata del club. Si es como yo creo que es, uh -huh. porque es una suposición, no tengo conocimiento, que el comité electoral supuestamente le dio a él una carta para que presentaran en algunas instituciones, pero el comité electoral no puede hacer eso. Uh -huh. No está en su pote, no es potestad el comité electoral. Uh -huh. Está para vigilar procesos eleccionarios, nada más. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso es nulo. Él cuando llega dice, en noviembre va a haber elecciones. ¿Por qué se quedó? Es más, él dice que los mismos avalaron, firmaron. Puede ser. ¿Se recuerda usted cuando hubo los líos de la cooperativa? Sí, me acuerdo. ¿Un millón de dólares se debía? Uh -huh. ¿Ya? Hicieron aparecer una resolución de asamblea, porque para hacer créditos el Club Diez Trongues tiene que tener el visto bueno de una asamblea ya. aparecieron los documentos que se habían presentado a la cooperativa, de una asamblea que nunca se realizó y los firmantes no tenían identificación entonces hay muchas cosas, o sea yo también le puedo mostrar al un papel uh -huh. ¿Eh? mire eh, aquí está y le paso, por favor doctor sigan parados en el artículo 17, inciso 14 y rapidito te la hago nosotros estamos por esto y por esto y aquí está señor, se lo muestro uh -huh. y usted tiene ¿cuánto? Diez segundos para mirar ¿Qué va a mirar? ¡Nada! Y lo mismo, ¿se acordaba del finado Calito Chávez? En va? dos planas, hacía informe económico de 10, 12, 15 millones de dólares. Y lo mostraba así. Y, listo, y, lo volvía lo a ganar, y lo volvía a guardar. Claro. El señor Crespo el otro día hizo una pantomima de informe económico a la prensa. Él no tiene por qué hacer un informe a la prensa. Él tiene que hacer, de acuerdo a estatuto, un informe económico a una asamblea. ¿Por qué no lo llama asamblea? De acuerdo. Este sábado votan. Él calcula que son aproximadamente mil, mil socios o mil si personas. Dicen que, están... que regaló el 500 CDP. Que, que pueden estar... Perdón, 500 eh, tines de oro. Entonces, O sea, ¿tú crees que va a arrasar en las elecciones? Él no. A él no lo quiere ni su madre. Pero digo, en las elecciones, ¿no va a ganar, Crespo? ¿El sábado no? ¿No gana? Yo creo que no. Ah, bien. Tiene que ganar con dos tercios, además, ¿no? Ojo. ¿Qué, Entonces, ¿Dónde dice dos tercios? En el, en el eh, estatuto del... Del, del Tigre. Dice, el estatuto del tigre dice por mayoría. No pero, dice dos. Pero él no habló de dos tercios. Pero este está, por eso te digo, está en bola. ¿Eh? Entonces, el estatuto de la federación dice que en asamblea uh -huh. será elegido el presidente de la federación por dos tercios. Pero en la federación. No puede haber una asamblea en diez trongues para elegir un presidente, excepto que lo elijan por aclamación, que ahora está prohibido. Uh -huh. Como se eligió a Salinas. Correcto. Como se eligió a Tur. A la señora Inés. También. Uh -huh. Yo no sé si la señora Inés era, tenía CDP o no, porque bastaba con el del marido, porque ellos son dependientes. Uh -huh. Entonces, cuando se elige a Kur ni siquiera tenía CDP, no era ni socio del club, era el prestamista del club. Entonces, se modifica por única vez el estatuto y se autoriza a que el, el ciudadano Kurrench sea elegido. De acuerdo. O sea, se pueden hacer muchas cosas. ¿Vas a ir a votar el sábado? No, pues yo no soy socio. Ah, bien. No soy socio, ¿por qué iba a ir a votar? No, estoy preguntando, no te ofendas. Bueno, ¿Yo le estoy respondiendo? Ya, está bien. Ahora, pregunte usted. Sí. Eh, lo que pasa es que yo, y, y no, no, usted no tiene la culpa, gringo. No, por supuesto. ser, soy, no sé. Es lo mismo que usted me trae a mí un ministro de Economía. Ajá. ¿Qué le voy a preguntar, si no sé el tema? Si no, yo la verdad es que no sé nada de, Entonces, tigre, por sí. eso que usted le da Pero chance a alguien que venga y idea diga era... toda la sarta de cosas que pueda decir y usted no es capaz de interrumpirlo, porque usted no conoce el tema. Lo mismo, usted maneja todos los temas que, que son de, de coyuntura nacional, uh -huh. los cuales yo no tengo idea. Entonces, yo no podría hacer el trabajo suyo, porque no soy capaz de hacerlo, porque además no tengo los conocimientos. Lo mismo pasa en el fútbol. Por mucho que seamos hinchas, Cierto. si no leemos las cosas, no vamos a saber. No, es verdad. Tiene Entonces, él razón. generalmente va a ese tipo de entrevistas donde la gente no pregunta, donde él va y cuenta lo que él quiere contar. ¿Eh? Porque si... Él contará siempre lo que hay que contar, no le escapa a los reporteros, no solo a los de nosotros. A todos los reporteros le escapa. Va, pone un tipo y se va. Usted lo, lo busca en la calle, le pone el micrófono y se enoja. Entonces, algo no está funcionando, ¿no ve? Sí, seguramente algo no está funcionando. Bueno, Juan, lamento haberte molestado con las preguntas no, que te hice, pero. La no, verdad no, pero es que... si no, no, pero está bien. Pregunte usted vez. lo que quiera. Cuando quiera vengo y usted me interroga si quiere. <risa> Hecho. Yo no sé cuántos son capaces de, de ir a que los interroguen Sí, sí, es un tema La intención hoy, ¿cuál era, Juan? No era, no era ni mucho menos eh, decir que nosotros somos los que tenemos la razón o la verdad ...era simplemente la posibilidad de escucharlo... ...para que él diga, diga lo suyo... ¿no? Por eso, ...ese era nuestro espíritu... ...lo hemos hecho de esa manera... ...entendemos que hay mucha gente del Tigre... ...que posiblemente ve el programa... ...y va, quizás va a ir a votar el próximo sábado... qué mejor que tener claro. herramientas para decir... Eso, ...voto o no voto por y él... ...y la gente habla de los negocios supuestos... ...que podría hacer eso... ...yo no hago negocio... ...o sea... ...hay un tipo solamente porque te caso una idea... ...que no. vende los CDP del club... ...ese se lleva el 35% de comisión... ...vale el CDP mil dólares... Él gana por cada uno mil dólares. Ese es un negocio. Seguro. Y ese viene heredado de la familia Salinas, cuando hicieron el contrato. Uh -huh. A ver, yo no, es un periodista. ¿Un periodista? Sí, ese es el negocio. Pues, sí. O sea, hay un montón de gente que defiende toda esta estructura. O sea, y si lo invito al periodista y viene, eh, ¿puedo entrevistarlo o no? Yo me imagino que sí. Ah, ya. Porque usted me dice, no, no te metas donde no sabes. No, no, pero es que menos. si no, sí. o sea, si va a venir, yo le, yo le dejo 10 preguntas para que ah, usted se las haga. Ah, bien, porque si no, usted bien, no tiene idea. Bien, bien. Por ejemplo, usted no sabía de eso. Pero ¿no? dígame quién es el periodista y yo lo llamo ahora. Dígame quién es el periodista. Busque usted quién está encargado de la venta del CDP, pues por lo menos. Bien, bien. Yo quería que ¿Ya? usted me haga el trabajo, pero veo que no, no, no va a ser no, posible. Yo ando en la otra. Pues. <risa> no es que dicen que ando haciendo negocio. Seguramente estoy buscando técnico para el tigre. Nunca me metí en eso. ¿Qué negocio puede hacer en Diez Trongues? El negocio que hacen todos, con los EDP. Cuando hay venta de, de, de los tigres de oro. Todos los años hay venta de tigres de oro. Y el club destina publicidad para los tigres de oro. Alguna vez dijeron, aquí hay una, una factura, dijo un bellaco, ¿no? Y mirando la factura, la factura era mía. Que era publicidad con publicidad radio o la tele? No, la televisión. Claro, era publicidad que yo hago los CDP. ¿Por qué no muestran la factura de todos los programas deportivos? Y de los otros que le dan CDP a canje. Porque eso no dan factura. Eso tiene que andar vendiendo después los CDP en la calle. Yo cobro por lo que hago. Y si a mí me dan, bien. A mí no me dan publicidad de que... De Salinas dejó de ser presidente del club. Nunca más me dieron. Porque la señora no me dio nunca mi publicidad. ese es el problema de ella, ¿no? Pero... Ese es el único negocio supuesto que hay en Diez por lo menos con, con mi persona, que me dan publicidad esos meses. Así que yo, yo no tengo ningún, ningún tipo de drama. Bueno, Juan, espero que la pase bien. No Pero reniegue, por favor, no, no se ponga mal. Disculpenme, yo sí. me voy a poner mal por estos imbéciles, ya se van.